Ahora nosotros vamos a hacer un prelanzamiento de estos test con CDD. Si quieren ser los primeros pioneros, los primeros distribuidores, contáctense directamente y a, a mi página. Van a va, van a hacer inversiones eh, que, que todos van a poder hacer. Eh. Vamos a hacerlo muy accesible. Que voy a trabajar con mi equipo para que se, se hagan unos paquetes de emprendedor, que tú puedas pedir tu paquete